Unidas Podemos ya prepara las elecciones autonómicas con el diseño de un programa acorde a la demanda de la población. Para ello convocará diferentes foros, el primero de ellos sobre ecología en el Guadalhorce. Será el próximo viernes 18 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro de Álora. En una comarca especialmente sensible a estas necesidades, sobre todo en materia de agua, de paisaje, de calidad del aire, son muchas las reivindicaciones y las cuestiones que se han puesto encima de la mesa, la última, el tema de las energías renovables y la instalación ...de las placas de los megaparques fotovoltaicos". La formación invita a toda la ciudadanía... ...de manera individual o colectiva... ...a participar en este encuentro. "...es importante vuestra participación... ...de la ciudadanía, de los colectivos, de las asociaciones... ...nuestro programa, es vuestro programa... ...y nos gustaría que nos viésemos... ...el viernes 18 de febrero a las 7 de la tarde... ...en el Teatro Cervantes de Álora.